Mira, el secreto eh, de mi éxito es tomarme aquí las beteas y la glutamina. ¿eh? ¡Ajá! <ríe> ¡Delicioso! ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ya perdonaréis por los dos primeros vídeos que edité con el ordenador portátil y es un caos. Es un ordenador un poco viejo, va muy mal. Y me han salido unos vídeos de mierda. ¿A ti te han gustado o no? A mí si sí. A mí, a mí te no te mucho. Bueno, hoy etapa 3, última etapa. Son 50 kilómetros, 1.100 de desnivel. Es la última. Voy a cerrar esto. Vamos a tope. Hoy los lobos nos separamos. En vez de ir todos con la misma equipación, hoy todos en grupo, tenemos por un lado el equipo A y por otro lado el equipo B. Mira, mira, mira, mira, mira qué bonitos que vamos, mira, qué majos. Nosotros y para allá. Mayor chicos, al El equipo B. <risa> a esto no estamos patrocinados. Sí, ¿Eh? sí, sí. Al año que viene renovamos, eh. Sí, eh, ah, os, voy muy, a dar, os voy a dar el doble de lo que se. De sí, nada nada. Ahí. de nada, ¿No? ¿No? ¿No? Yo me fijo un poco en las cosas, eh. Hasta ahora no me he dado cuenta de. de... Mira, mira, el calcomanía, ponlo ahí. ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh! oh ¡Qué bonito! Oh. ¿Y dónde? Te... ¿Me ¿Tenías el nombre de.? De mis hijas, ¿Algo? de mis hijas, de mis hijas. Madre, el calcamoní. Que te acaban de dar una bomba. Yo, no, no, no, no, que ayer me encontré a un chico ¿A ese, parado ese en la tienda, ¿no? Sí y le digo qué te pasa pues, y tenía la, la rueda en el suelo y me dice nada que no tengo bomba y digo, digo pues, espera, y digo te dejo una y me quedo un dorsal y a ahí le preguntaba y me ha dicho, ¿le has devuelto te el dorsal? <ríe> sí sí <risa> <risa> ala, aquí cada mochuelo, a su olivo que dicen o algo así mala ahí voy a mi cajón ¡Miquel! ¿a dónde tengo que ir yo? al 3 al al ¿y tú al 4? Luego me pillas, eh. Sí. Hoy un poquito más adelante. Ya casi vamos a ver la salida de los buenos y todo. Aquí tenemos a los hermanos Jus, compañeros de Zaragoza. Bueno, ¿qué? ¿Estáis motivados para hoy o qué? ¿O estáis pues acojonados? Te vamos a torturar, como te veamos, te vamos a torturar. No te vas a dejar a pasar el ritmo. Hola, qué cabrón que eres. A, ver, a que te pincho las ruedas. Ayer calambres, ¿eh? Ayer calambres. No, ayer máximo. lo gustaste que tenías calambres. No, no, vosotros, vosotros. <risa> no, no. Tú no. El, Yo voy el, un poco el, jodido, la verdad. Pero bueno. Hoy vamos a darlo todo. A la y a tope. Pues aquí estoy intentando editar el vídeo de la etapa 3 La verdad es que llevo 3 días intentando editarlo Y les he dicho a mis compañeros que os hagan un resumen ¡Vamos, lobos! Pues qué decir que de la organización Los de octágono lo tienen todo ya muy medido y todo muy bien, tenías todos los recorridos muy bien marcados, no te perdías, cada día sus colores, todos los cruces marcados, voluntarios por todas partes, avituallamientos suficientes. El segundo día quizás tenía que haber habido o uno más o el segundo un poco más cercano, por entre el primero, porque hubo gente que se quedó sin agua y lo pasó un poco jodidillo. Pero vamos, la llegada a meta, tienes líquido, tienes comida... Luego tema de box, tema de clasificaciones en el momento, sabes en qué cajón sales por orden, te llaman por orden de dorsal y por nombre para las salidas y la verdad que genial. Un acierto salir las los box cada cierto tiempo y por vamos, estos de octagon la verdad que guay para repetir Pues el recorrido me gustó bastante porque me pareció muy variado. Tenía pues eh, tanto pistas y senderos de subida como senderos muy chulos de bajada. Eh, me pareció quizás respecto a 2019 un poquito más técnica ya que tenía más, más tramos de sendero pero en general todo se podía hacer, no era necesariamente técnico y, y eso sobre todo destacaría que es muy variado yendo por diferentes zonas, zonas de bosque, pinos... Eh, alrededor de un embalse, en general han buscado distintas ubicaciones y me ha parecido todo un acierto. Hola chicos, pues en el tercer día hemos tenido una subidica de unos 13 kilómetros por senda bastante bastante empinada pero bueno, muy chula para llegar a la senda La Fénix enlazando con La Resentida una senda entre pinos espectacular para mi punto de vista la mejor de La Rioja Luego, una zona de llaneo y hemos tenido que acabar, como no podía ser menos, en el Pico del Águila. La convivencia fue de lo mejor de los tres días. La verdad que nos pasamos muy bien. Nos juntamos cinco tíos que nos gusta mucho reírnos y así fue, un descojone continuo. Desde el primer momento, eh, todo fueron chistes y, y, y pasarlo bien. Llenamos el piso de, de comida, de vino, por supuesto. Y entonces bueno las recuperaciones eh, fueron la parte de estirar, eh, chistes malos eh, continuos, copita de vino, jiji, jaja. Un día de ellos nos fuimos a Laurel para reponer como Dios manda y, y, y nada, la verdad es que de lo mejor. Mi chapa personalizada. Hola. Uy, wow. Con mi nombre. Gracias. Gracias. Sí, soy a tope. ¿Qué tal, Miquel? Primeras impresiones. ¿Cómo ha ido la carrera? Pues bien, pero peor que ayer. Sí. Creo que he ido más atrás. Me cachis. Bueno, pues ver, aquí estamos con, con el corredor oficial de, de Cono, el embajador Erick Altuna, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la carrera? ¿Cómo la has visto? Muy bien. Hoy bien. Ayer mucho barro, pero bien. Hoy, hoy ¿Esto está picada. grabando? Espera un momento, que no sé si está grabando. Ah, sí, sí que está grabando, sí. sí hoy, hoy mejor. Hoy hemos disfrutado bastante más que ayer. ¿Has, has disputado la carrera? ¿El 20, el 25? Hoy, no, hoy creo que habré perdido bastante. ¿no? Ay. Ayer me quedó la tripa un poco mal. ¿Te fuiste tubería. de pinchos? No, no, no, no, no, me fui a casa y pasé una tarde un poco revuelta pero, pero bien, hoy hemos disfrutado mucho Bueno, te la has pasado bien, ¿no? Lo importante Eso es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás, ¿Estás emocionado? ¡Enhorabuena! Tranquilo, tranquilo, relájate, relájate ¿Hoy has sido mejor que ayer? Sí. Sí. sí ¿Te has caído? No Bien, no has pinchado, no, no te no ha pasado he nada Finisher, contento Hostia, te veo emocionado, te veo, muy te veo Y me he encontrado muy, muy bien Muy, muy bien ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¿Qué pasa? No. Ay, ay, ay, ay. Oye, te veo eufórico. Casi no te has manchado. eh no. ¿Qué tal te ha ido? Bien, bien muy bien. Estupendo. ¿Estás bien ¿También contento? Bien, Oye, esto contento. es una pasada. O sea, Miquel contento, Jorge contento, ¿tú contento? Oye, Aquí el único, el único que no está contento soy yo. ¿Qué te ha pasado? Que no he llegado a ser top bueno, 10. El 106. No jodas. Me cago bueno, la culpa, año que viene mejor. La culpa de Jaime. ¿eh? ¿Por qué? Por esperarlo el primer día. ¡Ah! Me cago en 10. ¡Tira! ¡Qué pedazo de tapa, Dios! ¡Qué divertida! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué contento! ¡Guau! ¿No te has caído? Ni de coña! Vale, vale, vale. Me ha bien. llevado uno de La Rioja delante y me ha llevado por las sendas. ¡De puta madre! ¡Qué buena gente lo de La Rioja, eh! Es que buen paisano, buen paisano. ¿Qué tal? ¡Vamos! Mira, mira, qué bicicletas es por aquí. Orbea hoy. Orbea hoy. KTM, Scott, Spark, Scott, Spark, Orbea hoy, una cañón, ¡mira! Un Orbea hoy y otra Orbea hoy, Orbea hoy gana por mayo, por mayoría absoluta. Ahí Estáis, ahí. solo falta poco Colonia. Gracias. <risa> o sea, colonia, o sea, colonia. Bueno, espero que hayáis disfrutado con estos vídeos, a ver si, si sale bien este último. Yo yo me lo he pasado muy bien con esta gente y vosotros. Muy me puta madre. No, sí. Y para terminar, para todos vosotros, un pedazo de chiste aquí Dice, tengo un amigo que es gilipollas Y dice que va a la pizzería y dice, pongo una pizza dice, ¿se la corto en ocho o en cuatro trozos? dice, no, no, en cuatro o ocho trozos yo solo me voy a comer <risa> <risa> ¡Eh! ¡Está nuevo, ¡Está limpio! <risa> y este es el nivel ¡Adiós! Pero entonces, Fernando, si pinchamos, ¿qué, qué hacemos? Ah, pues tú pones cámara pero, aquí pero en el caso Giorgio, del compañero... Giorgio y yo llevamos el Airline este de Vitoria adentro, ¿vale? Para no pegar golpes. Entonces, no podemos poner cámara, por, pero podríamos poner una seta. Entonces, con el desmontable de estalonas, metes esto por el agujero, de dentro para afuera. Cierras y con la bomba o con el CO2 intentas estalonar. Y luego hay que llevar el cúter. Uh, para cortar la, para cortar la, ah, la seta, ¿eh? el no cúter. Da, y tira. también sirve para, para atracar. <ríe> <ríe>